Mira dónde va. lo veo! ¡Ay, lo veo! ¡Ay, lo veo! ¡Ay, lo lo parte lleno de una línea No, no, un médico y un expositor. Ah, sí, 40. Bueno, bueno, pero bueno, ¿a qué crees? No hay nada más. Estaba <risa> de el estilo de acá, hace que lo la familia. Estaba con Bob y Castillo. Thank so... Conozco la Ciénaga, pero no, no fue. ahora no, que La última vez que fui a la Siena. De noche, boludo. Qué peor. Todas las Ciénaga de noche, mucho. Hemos llegado a las 7 de la tarde, desde la fama. A las 7 hemos llegado ahí cerca de la escuela. Sí, a las 7, no, un poquito antes, 6. 6 y medio. Ahí... ¿Qué? Para el Que suerte. está Que quema y la otra opción es por la izquierda que no me acuerdo quién dijo que, que vengamos por la izquierda bordeando el bosquecito de aliso que es por donde va el sendero este que acabamos que acabamos de enganchar de nuevo bueno, le hemos puesto un poquito de picante Mirá, nos lo claro. si hacemos un skate con la mochila, eso, por dentro, bolsito. No, no, no, no. no, pero en realidad, yo cuando había visto, yo pensaba que... Cuidado, estamos cerca. No, ayer me venía para este lado, ¿sí? Ay, mi papá. No, Te copio. No me pierdas de vista porque ya no te ves. Uh, Vamos por la venida que... uh, a salida. A ver, la de ¿Cómo? Vamos por la salida. la montaña salida. Sí, sí. y la energía de a la vez es tremenda, mía.